Conecta batazo entre primera y segunda, corta el jardinero, la pierde. Viene para la goma el corredor, viene el disparo, la botó y estaba haciendo la asistencia el pitcher por detrás. Y hablábamos de la capacidad de contacto de los Se Tres carreras por cero y el rank perdiendo. hit de porque la rutina está para romperse, toma Pexi. Cuando tengas una verdadera emergencia, llamas al 809-412-5555 de promete Servicios para todo el país las 24 horas del día. Promete mucho más que ambulancia a su empresa del Grupo RIC. Fumbleó la pelota el Ray right Fielder en el corte, como ustedes pueden ver. Y después su tiro fue salvaje, el de Bonifacio. Pero el pitcher estaba haciendo la asistencia detrás. No era necesidad.